creo que Pablo tiene para justamente comentarle algo de Altamonte. No? Claro, y algo para disfrutar de ese solcito lindo. Sí. Por ejemplo, en el Perilago de Potrerillos. La verdad que sí, ese pajarito sea una paloma mensajera que lleve buenos bríos a esta idea. Bueno, después de 20 años de inaugurado el dique, o algo más de 20 años, el Perilago de Potrerillos empezará a recibir inversiones. Hablamos de la funcionalización de todo el contorno de ese lago el más importante teniendo en cuenta la afluencia de gente, sí. es el más cercano a eh, la conformación urbana más grande la metrópolis uh -huh. de Mendoza y a los puntos de conexión turística más importantes y por lo tanto es uno de los atractivos más fuertes que tiene la provincia y sin embargo no tenía desarrollo turístico Siempre, perdón. Es, No, no, eso iba a decir, bajando al no es uh -huh. tener algo allí que mucha gente Yo, va, sí, tiene una total. gran convocatoria pero no claro. tiene ni siquiera baños Siempre lo pienso digo tenemos uh -huh. una montaña tan bonita una alta montaña tan provechosa no para poderla realmente, sacarle el jugo ...y para que la gente lo pueda disfrutar... ...pero bueno, por supuesto con comodidad... Claro, ¿no? Que con esté servicios. ...claro, totalmente que esté disponible... ...para que así se pueda hacer... ...y disfrutarle, y sacarle el jugo... ...así que este es un avance podríamos decir... ...es un avance, se discutió mucho... ...y de hecho se convocó a hacer una especie de master plan... ...que se pensara todo lo que se podía hacer en el Perilago... ...que se tuviesen en cuenta todos los intereses... ...las jurisdicciones que había que respetar... Uh -huh. ...los intereses de propiedades o dominios inmobiliarios... ...que estuviesen en la zona los derechos y garantías que había que eh, cuidar como comunidad. Todo eso debió entrar en un plan de funcionalización. De eso salió un proyecto que se adjudicó hace poco tiempo sí. a un consorcio de empresas que empezarán con la primera parte de las obras. Uh -huh. 10 millones de dólares es mucha plata. 10 millones es lo primero que van a eh, empezar a verter en lo que es el anteproyecto, el proyecto uh -huh. ejecutivo, o sea, ya empezar a ponerle planos a la cosa, medir, trazar y empezar los primeros pasos de las obras. En qué ítems o en qué ejes fundamentales, por supuesto, servicios, sí. alojamiento, allí habrá servicios como hoteles, cabañas, uh -huh. resorts, lo que fuese, eh, gastronomía, por supuesto, dar uh, oferta a los turistas que vayan a la zona, más allá de lo que el pueblo en sí ofrece, pero que no está en el perilago, Actividades deportivas y recreativas, que ya hay algo sí. en la zona, pero bueno, empezará a concesionarse más ordenadamente. Hay mucho kayak, hay claro. mucho eso, alquiler de ese tipo de insumos. Exactamente. Hay como lo que estamos viendo justo Ahí, ahí vemos mizela. parte de los, la... <risas> de los que conocemos, ¿no? Porque eso es lo que cualquier visitante puede ver hoy por hoy, que se ordenará y se prestará de una manera Me encanta. a otra escala. Pero aparte por... eso va a traer mucho más turismo, digo, es, a ver, y pensando es lo, en es la importante. cadena económica, ¿no? Es bárbaro todo eso, claro. poder aprovechar esta gran montaña que tenemos y Totalmente. todo lo, lo que. está disponible para hacer. Genial. Exactamente. Eh, dar servicios a los que vayan a buscarlo y también controlar a todo el turista que, que va y se asienta en el lugar, lo disfrute y a veces no lo cuida. Sí. Bien. Ojo que nosotros, un millón de personas, toma agua de ese lugar. Es verdad. Entonces hay que cuidar muy bien que se hace en el, en el costado o dentro del lago mismo. Y por supuesto, lo más importante de esto, todo el desarrollo se ha pensado con la garantía de que exista un acceso público y gratuito. A, la, a los costados del dique. O sea, todo el acceso claro. va a ser libre y lo que se va a anexar son servicios a determinado perímetro, a determinada distancia, del, del costado del lago. Nadie te va a restringir ir al lago como es hasta el día de hoy, que Exacto. era un miedo que se tenía en la previa de que esto se licitase. Exactamente. Esa es una garantía, uno de los principios que se que intentó cuidar uh -huh. y es una de las garantías que tendrá que cuidar el concesionario nuevo de toda esta zona o los concesionarios, porque hasta acá viene una oferta de ordenamiento, pero después vendrán muchos proveedores de servicios pero seguramente. Al, al lugar. ¿no? Bueno. Yo lo lo eh, lo daba a conocer la Secretaría de Ambiente de la provincia. Bueno, vamos a seguir entonces de cerca lo que vaya sucediendo, ¿no? Sí, y sí, los avances porque está bueno para ir siguiéndolo de a poco y ojalá sí, dentro son de... dos años por lo menos para esta primera parte, o sea, va a llevar un tiempo. Eh, ¿Los dos primeros años para que ¿Para la licitación? Es para, no, para no. La, la, la concreción del proyecto ejecutivo sí. y las, los, las primeras obras que se van a hacer. Ah, perfecto. ¿Mm? Pero Bien. la intención era hacerlo rápido para que este verano ya tengamos algunos servicios. Bien. los primeros Gracias, pasos. ¿eh? Me encanta.